La Fiesta Nacional de la, de la Apicultura, que hoy estamos cumpliendo 20 años, eh, tiene su parte de exposición, de concursos, de dinámicas, este, de, de ciclo de conferencias, la parte de espectáculos, pero el eje principal, por supuesto, es la apicultura. El sector apícola en Entre Ríos siempre fue eh, muy fuerte. En, en, desde hace unos cuantos años, ocupa el segundo lugar en producción del país. Eh, con un total más, menos, siempre, cada año, de 4.300 productores, eh, con casi 700.000 colmenas en la provincia. Hoy Macea se ha logrado posicionar con esta fiesta como la más importante del Mercosur. Y, y la verdad que hoy hablar demasiado es hablar de apicultura y hablar de apicultura es hablar demasiado. Hemos logrado eso, ser reconocidos por este rubro y que este rubro sea reconocido también por una ciudad, una ciudad pequeña, por eso creo que es doble el logro que, que se ha tenido como, como ciudad y creo que estamos muy orgullosos realmente de eso. Hace más o menos 17, 18 años que, que estamos viniendo a Macía todos los años a realizar el concurso de mieles. Acá se realiza en el marco de la expoferia esta un concurso de cata de mieles. Y bueno, esa es la relación que tenemos con Masía y que no hemos podido cortar a lo largo de los años y hemos estado este, afianzándola, creciendo y cada vez haciendo más cosas. Se interesa, la universidad siempre apuesta muchísimo a todo lo que es la parte productiva Trabajamos mucho nosotros desde el municipio con las diferentes facultades de la UNER. Estamos trabajando con tres de las facultades de la Universidad de Entre Ríos en el tema laboratorio, así que muy contentos, aparte somos parte de la universidad en nuestra provincia, así que muchas gracias a ustedes por venir a visitarnos.